Ok mi gente, bienvenidos a un nuevo video oficialmente, el primer raid del año, el primer ride del año, la primera aventura del año. Eh, en esta ocasión yo voy a la presa de Atillo que está ubicada en la provincia Sánchez Ramírez y eh, en la ciudad de cotuí Así que nada mi gente, si no habla mucho, acompáñenme. Si no habías visto mis videos anteriormente, mi nombre es Vera y esto es Turismo de Isla. Y en definitiva, ya llegamos, estamos aquí, nos tomó aproximadamente... ¿Cómo cuánto tiempo? ¿Dos horas para llegar? Nos tomó como dos horas para llegar. El sitio es precioso, en verdad me gustaría tener un dron para enseñarles cómo se ve desde arriba, porque en verdad siento que las imágenes no hacen justicia, en definitiva. Pero para que tengan una idea y miren lo que yo estoy viendo ahora mismo, chequen Según me informan algunas personas que me topé en el camino, eh, resulta que uno sí se puede bañar, pero obviamente... No desde aquí porque es demasiado peligroso. El tema es, señora, que sí uno se puede bañar. Está lloviendo un poquito, pero yo voy a bajar. Vamos a bajar en un ratico allá donde hay unas personas que se están bañando. Y me voy a dar un chapuzón porque realmente un ray sin agua no es ray. Y no vale la lluvia. La lluvia no es válida. Así que nada, señora, acompañenme. Mientras tanto, miren qué hermosura. Esto es como una calle, es larga hasta el final. Y, y bueno, en verdad la presa está preciosa. Vuelvo y le digo, las imágenes no hacen justicia para lo que yo estoy viendo en estos momentos. En verdad es muy eh, Instagramiable, como dicen por ahí, o sea, con eso se puede tirar foto y muy chévere, pero la vista es algo que verdaderamente vale la pena presenciar. Así que da un viaje en la mapa esto. Bueno, si usted si tiene moto y le gusta andar, pues perfecto, lo pueden hacer, pero si usted anda en carro... Pagar peaje para esto, no creo que sea muy conveniente. O si le queda de camino, te van a Cotuí o algo, porque tú estás entrando por Cotuí en la provincia Sánchez Ramírez. Eh, bueno, pues si sí, yo le diría, sí, vale la pena. Da un viaje solamente para esto. Vamos a ver, vamos a ver si lo vale. Cuando yo me tiro de allá, yo le dejo saber a ustedes. Aquí estamos. Nosotros hace qué sé yo, 10 minutos, estábamos arriba, del lado de la presa arriba, donde tú puedes ver toda la, todo el paisaje, pero decidimos bajar porque los muchachos querían tomar algo y yo quería bañarme en realidad, así que estamos aquí en la presa de Atillo, si ustedes vienen preguntando dónde está el ferry, queda como a 5 minutos de, de la presa, igual esta es la presa, pero abajo, así que nada, yo estoy explorando aquí a ver de qué lado me voy a meter, porque lo único que yo estoy viendo ahora mismo son... Como pescadores, pero nadie dice que bañándose como tal. Yo soy la única persona que anda como adipota bañarse, pero esto se ve precioso, chequen. Miren eso. Pero claro que yo me voy a meter. Ofre, oh, come. Eso hay que meterse obligado. Qué belleza. Muy bonito, muy bonito. Nada, me voy a dar un chapuzón porque quien vino, quien da una rodada tan larga como para no meterse, no hizo nada. la se supone que mientras más tú haces onda con el agua, más rápido los peces nadan, nadan y chocan con la con la red y se enredan. O sea, esa es la idea. Ay. Les cuento que resulta que aquí hay un ferry y el ferry te hace un tour de aproximadamente 45 minutos una hora en donde te lleva por el lago y te lleva a una isla escondida me dicen aquí eh, si tú te vas a poner de arriba vale 300 pesos y si es del lado de abajo vale 200. Yo estoy arriba porque en verdad quería tener una mejor vista. Y estar más tranquila porque como pueden escuchar abajo hay música pero aquí estoy yo y nada a relajarme ustedes saben que el ferry es super lento y tranquilo así que así vamos nosotros relajado totalmente disfrutando este maravilloso paisaje Yes. La verdad es que yo sí chepo hace un rato. Aquí me encontré yo con un viejo compañero de estudios que él es súper aventurero y tiene un jet ski. Y me va de una vuelta, señores. Miren qué chepa. Mirenlo allá. Así que primera vez en mi vida que me monto en un jet ski, verdad. Así que nada, hora de la acción. Allá vamos. Si no te has suscrito, suscríbete. Nos vemos en una próxima.